Que, que es de mi equipo, tú, hombre, tú verde, devuelve la cola a mi equipo, tú, devuelve la cola a mi equipo, tú, me cago ¡Uh! martillo, quita, hombre, tú, ¡Dame, dame esa cola, dame la colita, ahí la colita, ahí la colita, ven aquí, ven aquí, dame tu colita, tú verde, dame tu colita, ven aquí, este es de mi equipo, que hace aquí parado. Me cago en el martillo. Vale, en... vamos cinco, vamos cinco, vamos bien. Tú, quieto ahí, quieto. Vale, no hay uno, ¿Dónde está la gente? Con cola. Rojo, ven, rojo, ven. Había un verde ahí, me lo he saltado. Vale, rojo, ven, ven aquí. ¡Ah! tengo uno! ¡Corre! Tal, corre, corre. Corre, corre, caballito. Corre, corre, caballo. Tiro, tiro, tito, tito. ¡Titorito! ¡Titorito! ¡Corre, corre, caballito! ¡Vámonos! Facilito facilito facilito. ¡Facilito, facilito, facilito! ¡Facilito, facilito! ¡Facilito, facilito! ¡Facilito, facilito! ¡Vámonos! ¡Facilito, facilito! ¡A ver qué nos toca ahora! ¿Qué nos toca ahora? Vale, por fin uno de equipo que gano ¡Uy! El club de salto, el club de la lucha no, el club de salto Aquí hay que saltar, no pegar, ¿vale? ¡Venga! Y manocea que, na que nadie me manocee. ¿Qué tal, Pitufo oficial? Ahora mismo me gustaría leer. Tu mensaje, bien. Y saludarte bien. Pero la verdad es que. La cola. No sé... Me está sacrificado y casi caído. Hostia. Hostia, la final. La final. La final. Vale, vale, vale, vale. Pues voy a hacer un truquito. Mira, mira, mira. No, no. Vaya truquito. Vaya truquito, vaya truquito, vaya truquito de mierda. Quita paloma, quítala ahí, hombre. Vení, ¡Ah! ¡La paloma, maldita mente! ¿Y hablo en catalán ahora? Maldita mente, maldita mente, en catalán. ¡Uh! ¡Ah! ¡Quítala ahí, unicornio! ¡Uh! ¡Oh! ¡Maldito, me cago en vuestra madre! No, XD. la final? ¿Qué está en es la final? ¿Que hemos llegado a la final, gente? Que no. No, estoy en la última capa. Estoy en la última maldita calpa. Calpa, no sé hablar. Calpa, capa, capa, capa. capa. Poner capa. Capa, capa, capa, capa. Poner capa, capa, capa, capa, capa. Uy. aquí no es una derrota no, no, no os equivoquéis no es una maldita derrota esto es una victoria no royal, pero victoria porque hemos llegado a la final a la final, a la maldita final hemos quedado, no sé, eh, la mitad el sexto, creo que he llegado sexto no hemos no ha ganado el 1666 no hemos perdido por fin, hemos llegado a la final. No hemos clasificado en los últimos. Vaya, vaya acá, pues. ¿Eh? ¿A qué? ¿A qué? A la gente que no tenía fe en mí. Que decía que bueno, que yo soy muy malo. ¡Uuuh! Hombre, aquí, hombre, aquí. Un tío ahí, hombre. Que llega a la final. A ver quién llega a la final. A ver quién llega a la final. Venga, Jugada, jugada y a ver quién llega a la final, venga. Hombre, ya, hombre. Creo que intenta comunicarse. ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que intenta comunicarte. FNS, ¿qué es fe F? Feinata Freddy? No. ¿FNS qué es? Ahora. La final de FNS ¿Fain tras Freddy ¿Qué es eso? FNS Bueno, de todas formas, gracias por... Por cierto, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es que antes no te saludé bien Eh... Cárgame, por favor Cárgame ¿No me va a cargar? Pues nada, no me carga Dice que, que no Que no me carga Que hoy dice que, bueno, el directo se va a quedar así FNS Nada Ya desconectado el servidor Vamos para ti Toma A ver, a ver ¿Qué está, hombre! me cago en el furro. No voy a pegar puntazo a la maiza porque todavía ¡Pero soy gallina! ¡Entrad, gallinas! ¡Entrad, gallinitas! ¡Mirad! Vámonos Puede ser que fueras pues, tú con otra cuenta Y no te acuerdas Eso pasa mucho Puedo decir, si, por ejemplo, te creas una cuenta y a lo mejor ya no la usa más Hasta dentro de, yo que sé, dos años Pues tú dices, ¿y ahora? ¿Y ahora cómo era la contraseña? Y ahora resulta que a lo mejor el correo de... Para recuperar la contraseña Es un correo que ni te acuerda la contraseña Entonces entra en un bucle ahí Y dices, ¿y ahora qué hago? Pues hago vamos, me quedo otra cuenta Así es la vida Ahí está, ahí está e, -E x a, -A C-T-O ¿Eh? No EXACTO Sino e x a, -A, -C -T -O. Eh, a tía... A la tía le gusta ir jugar... Jugar las palabras A ver... E a <ríe> Ah... Te falta una a, Yo creo <ríe> Uf, Todo rodado Para mí no me da todo... Aquí en este juego no me va todo rodado En este... En este minijuego Dame agua. Vale, vale, vale, vale. Vale, vámonos. Concentración, eh. Vale. Hay que. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Casi casi la lío ahí. ¿eh? ¡Casi la lío! Me cago en el Fall Guys. En el Fall. Falas Guy o yo que sé, como se diga este juego. Ah, H C en muchos lugares me dicen Phoebe, aunque les digo que así no espero a Falas DDD. <ríe> es que no tiene sentido que te llamen Phoebe, ¿no? A ver. A ver si tú quieres, si tú quieres que se pronuncie fa Phoebe, o como quiera que se pronuncie... Vale, si tú quieres, si tú se lo has dicho precisamente... Vale, ya está, easy. Easy win. No, no, no eres Phoebe, era Phoebe. Ah, bueno, Fivey. Te digo que si tú le dices explícitamente... Mira, quiero que, que lo digas así, porque para mí se pronuncia así. Ya, eh, ah, pues, lo pronuncia así. Pero si no te ha dicho cómo se pronuncia... O tú le dices que así no se pronuncia... Pues sigue, pues nada. Pues allá es yo. Y además, Five viene de, de, de Five, del número 5, ¿no? ¿Entonces? ¿tú, ¿Tu edad de... O sea, tu, tu, tu nacimiento eres, eres del... No tiene sentido, ¿no? Porque no creo que sea de, la, de 1928 No tiene sentido <risa> ¿Te imaginas? Estoy, eh... Por eso yo ya estaba así Así que me lo cambié por fin X de... Ah, claro No creo que sea de 1928 Lo dudo mucho porque aparte he visto tu cara porque estaba un día en directo y entré pero... No, no tienes pinta, a no ser a no ser que tenga el síndrome este de... de... ¿cómo se llama? la película este el... Eh, el tío este que nace el chaval este que nace tengo 5 años que nace viejo y cuanto más más tiempo tenga, o sea, más, más edad tiene más joven es, ahí va, voy ya No me preguntéis, no No preguntéis eso porque No sé, no, no, no, no tengo ni idea